Cuando la fueras adentro, es la cuarta parte de Mientras tanto, que está armado por 17 cartas, 6 citas de otros autores y 16 haikus escritos por mí. En este caso voy a leer las citas y los haikus. Escribir también es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Margarit Duras. Nuestra mañana se abrirá con el sol sobre la cama y en voz alta desataste el fuego en puntas de pie. Ayer escondí besos de un racimo entre tus labios. Respirame más, fuelle de libertad, yo te deseo. Como escribir, ¿así será tocarte? Vení a probar. La otra noche, entre manos y fuego, te hice reír. La calle gime, sabe que te escribo sincopándome, iluminada como un rayo fugaz sobre el sillón. Si me preguntan, hoy viajar en tu cuerpo es la libertad. Nubes de celos llorarán en tu cama soñándome. Tu boca roja muerde todos los verbos que yo deseo. Mordernos la piel, todo lo que nos pesa será por siempre. Ella perfuma las sábanas del mundo desnudándose. El secreto de la escritura está en el ritmo de la urgencia, Kerouac. Escribo para definirme. Un acto de creación propia parte del proceso de llegar a ser en diálogo conmigo misma con los escritores vivos y muertos que admiro, y con los lectores ideales, Susan Sontag. Las veces en que me abro y me tiro todo el cuerpo en el pasado, Néstor Sánchez, escribiéndonos los bienaventurados verbos calientes, en la tormenta se anidan tus ojos, describiéndome. El abordaje de nuestro propio cuerpo en otra lengua. El tiempo no es lo que pasa, el tiempo es lo que no pasa, Emilio orán todo se construye y se destruye tan rápidamente que no puedo dejar de sonreír. Charlie García, parte de la religión.